Buenos días amables televidentes, hoy miércoles 10 de julio, gracias por estar con nosotros bien temprano, su espacio de mañana les da la bienvenida a cada uno de ustedes e inmediatamente paso a saludar a mis compañeros, buenos días Francis, buenos, buenos días Fulvio. Día, ¿cómo amanecen ¿Cómo ustedes está? hoy? Buenos días Carolina, buenos días Francis. <risa> con el trajín del día miércoles 10 de julio y agradecido de Dios por la luz de este día. Francis va te para te... Estrado hoy. Oh. <risa> estamos, estoy tra estamos, estamos trabajando en oficina Julio, ah. <risa> buenos eh, días Buen día Carolina Francis, Bien. tiene que decir algo Sí, eh, agradecerle a tanta gente que ayer nos vio en el, en el supermercado Y, y fíjate de, de todo, me dice, el mejor programa ya, ya. Ah, pues. Por eso yo quiero agradecerle que siempre están pendientes y le, a, le agrada nuestra conversación. Y a Brian López, que lo vi también, es un niño de 10 años, sí, sí, sí. que es un asiduo televidente. Igualmente que a Jesús, ya. Simé. Excelente. Bien, gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes que nos permiten compartir todo el contenido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 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canaán en el 1014, en diferido a las 11 de la mañana, haciendo unión con toda la diáspora dominicana en esta gran urbe, en este querido país de Estados Unidos. Y para todo el mundo, telenor.com.do, un abrazo grande desde mañana. A todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y de inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, que nos dice que en esta madrugada ingresó en el litoral sur la onda tropical número 17, provocando aguaceros en esa región del sur, también que ahora se encuentra en la parte noroeste, suroeste, suroeste, y está generando probabilidades de lluvias significativas en esa región, provocando aguaceros, relámpagos y también fuerte viento en las regiones sureste, suroeste, Cordillera Central y Gran Santo Domingo. Hay otras regiones como son las regiones de, del Valle del Cibao, y región norte, que hay menos humedad, por lo tanto va a haber menos posibilidades de lluvia. Hay incidencia de polvillo del Sahara, alergia en algunas personas, la temperatura sigue en calurosa. Hoy se espera hasta 36 grados en las zonas urbanas, temperatura bien calurosa por lo que se recomienda ingerir muchos líquidos, vestir ropas ligeras, colores claros, no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde y cuidar a las personas vulnerables. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Gracias. Muchísimas Pulvo gracias, Fulvio, por el, Pulvio, por el, y sobre el tiempo. Todo, por darnos a nosotros la información para planificar el día y así estar seguros de cómo estaríamos en, el, en y, la actividad. Y hoy vamos a estar hablando, Francis, de resource Ajá. en el café caliente, ah, sí. de las oportunidades que hay para aquellos Pero que no lo que pueden hacer, parece que sí. Bueno. Caliente, no pierda, caliente. No se lo pierda. En, en la mañana de hoy... Eh, de esperarse que demos continuidad a estos episodios que se han ido dando a raíz de las luchas eh, del Partido de la Liberación Dominicana, pero en especial la lucha social que se da y que se le imputa a un sector del PLD. Pero esto es de todo, cuando hablamos de protección a la Constitución. En el día de ayer Leonelista mantiene en posición de rechazo frente a posible modificación de la Constitución. El grupo leal a Leonel Fernández realizó ayer una rueda de prensa en la que ratificó su rechazo a la posible habilitación del presidente Medina. En apoyo de esto tenemos imágenes y vamos a escucharla y luego entramos nosotros a analizar qué sucedió el día después de la también rueda de prensa o información que diera un grupo eh, encabezado por el secretario general Reinaldo Pared Pérez y otros di altos dirigentes, incluido eh, de los ya señalados en Odebrecht que están 11 de los 22 11 de los 22 señalados por Odebrecht, ahí, que son lo que parece ser, más que el presidente parece ser que ese grupo es que le tiene terror estar fuera del poder No, pero aquí también hay Sí, pero ya eso está procesado. Vamos, a, vamos, vamos. A, a las imágenes. A mí me gusta lo que no estaban, que privan que en serio. Y... En el día de ayer, un grupo de compañeros de la alta dirección política de nuestro partido de la liberación dominicana, encabezado por nuestro secretario general, compañero Fernando Pérez Pérez,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 de hacer posible un tercer periodo presidencial contigo. Los compañeros participantes en la rueda de Prensa sostuvieron el compañero Leonel Fernández y quienes formamos parte de su estructura de apoyo no respetamos las decisiones tomadas por los altos organismos del partido. Desconociendo así, según ellos,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 la que estamos defendiendo los compañeros que hacemos causa común con uno, el presidente del partido el doctor Leonardo Fernández, y a la cual para ser enteramente respetuosos de nuestra institucionalidad esperamos asumir también los demás miembros del poder en un sistema democrático se requiere que para darse o modificar la constitución se promueva el diálogo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 pacífica y legal en defensa de la constitución, todos en contra de la constitución. Yeah. Muchas gracias. Eh, Yo que... Era de esperarse que sí. existiera, que viniera una reacción de parte del otro sector. <coughs> que tratan de colocar a este grupo, a aquellos, los del daninismo, en una posición de desventaja frente al país. Como que todo lo que está sucediendo es culpa de estos, que simplemente están advirtiendo al país y a ellos mismos que se abstengan de volver a tocar la constitución y sobre todo cuando se ha tenido con claridad un acuerdo de partido que ha afectado al país y a la constitución de la república, porque eso es lo bueno de esto. Es un acuerdo de ellos para garantizar una, un ejercicio de poder y que en el 15, incluso éramos aliados en la parte mía, que, éramos de la fuerza, que somos de la Fuerza Nacional Progresista, y dentro de los puntos era reafirmar el acuerdo de organizaciones del bloque progresista que hoy... El bloque progresista está totalmente fuera de ese sector porque a ellos no le interesaba cumplir con ninguno de los acuerdos constitucionales que se hicieron. Figúrense ustedes que a su propia gente que le han hecho a la fecha tratando de ser víctima y a estos victimarios cuando se está planteando con claridad de que se está pretendiendo nueva vez en menos de tres años tocar la constitución de la república para un solo objetivo incumpliendo un acuerdo de 15 puntos entre los cuales fue lo que generó la libertad a ese sector para que hiciera la reforma consensuado y sobre todo dado como una planificación de necesidad de reforma como se llama la ley en los artículos 124 de la Constitución, que es, el, que es la protección que tiene como ley Petra, o como ley eh, de seguridad, y en el punto 2, se acuerda el respaldar o iniciar oportunamente a través de la representación legislativa del partido, una modificación de los artículos 270, 271, 272 de la propia Constitución a los fines de fortalecer y hacer más, calificados los porcentajes requeridos para la reforma de la misma a futuro a todo esto, pero a eso no le vale a todo esto lo que vemos eh, eh, en, o sea, en a, modo general valga la redundancia es que si tú te fijas lo que se está debatiendo acá son esos acuerdos que ellos hicieron en aquella fecha y que no han sido cumplidos por el danilismo pero que por encima de todo lo que Prima, son los intereses de que acordamos que ya tú no volvías más, que no, vas a, no se iba a reformar en, a favor tuyo, que tenemos a un Leonel Fernández que quiere volver y que esto le sería mucho más cuesta arriba, posiblemente siendo el presidente Medina el precandidato. O sea, ciertamente se ha vendido como un tema de defensa a la, a la Constitución, pero sabemos que en el fondo es lo que está, es buscar que Danilo Medina no esté para que se le abra de alguna manera y sea mucho pero, más fácil a Leonel Carolina, Fernández. Eh, eh, yo te tengo que, de, que pedir que, que analices bien que aunque en el fondo es la de la de este grupo, la de, en el fondo es evitar eso, pero es evitarlo por encima de una reforma que traería nueva vez un periodo, pero no es eso, es que la constitución tiene una una eh, clara eh, eh, eh, y eh, forma de cómo se debe hacer y ellos no lo han cumplido tampoco. No han cumplido, cumplido decir, ningún acuerdo. Que aunque en el fondo haya una lucha de partido, caramba, acometer cometer nuevamente una reforma para esos objetivos que tiene el otro. ¿De dónde parto por, para hacer este planteamiento? De que si posiblemente lleguen a otros acuerdos en el cual no, le permita Ahí se rompe. Este a, un... el cual le permita sí. al grupo de Leonel Fernández Leónel Segundes, el sí, cual le permita así. a Leonel Fernández eh, algunos aspectos que le favorezcan y acepten. Que entiendo que en algún momento si el grupo de, de Danilo, que es el que está en el poder y ahora mismo es quien tiene la fuerza porque el que tiene poder es que tiene la Lo fuerza Cuarto. A, los cuartos. Eh, a menos que se dé un movimiento desde el pueblo y que les obligue a no seguir con esto, ellos lo van a hacer. ¿Y qué va a tener que hacer la, el, el grupo de Leonel Fernández? O se van del PLD o se suman. Y dentro de esos acuerdos lo más posible Mira es Carolina. que Danilo Medina continúe. Mira Eso es lo que quieren. Sí, el grupo de Leonel acuerda asunto para beneficiarse a ellos mismos sin, sin, sin tomar en cuenta la importancia de lo que es la constitución y su planteamiento inicial y su de su planteamiento la protección inicial se hunde se destruye se, se destruye, autodestruye ¿sabes? porque se le quita el discurso que yo extraigo de esta lectura de esta nota de prensa que estuvo Jiménez Leonel no estuvo presente en la primera Danilo no estuvo presente en el grupo de Danilo sí. en esta Leonel no está presente, eh, está ausente. Él también resalta que no son beligerantes, sí. no son gente de guerra uh -huh. que quieren conciliar. Pero hay una pregunta que él hace que me llama poderosamente la atención. ¿Ha habido alguna decisión, decisión del alto organismo del PLD? No, ¿Para pero ¿qué, ¿qué sucede? Sí. En la Rueda de prensa que tuvo Paredes Pérez, habían presente 22 miembros del comité político y tres presentaron ausencia, que son 25, que son una mayoría amplia. Esta pregunta se responde. Si ese organismo se reúne y baja línea que hay que modificar la constitución, inmediatamente entonces el grupo de Leonel va a decir que sí. ¿Por qué? ¿Ha habido alguna decisión del alto organismo? ¿Y no. si la hay? Bueno, pues entonces ellos lo que debieron de hacerlo de, de, de, de, desde el organismo, ver, hacerlo de manera van, formal, entonces él, ahí se le cae el discurso. Se, se, se le cae totalmente. Porque, ahora, ¿en qué ellos se amparan? Porque Leonel es el presidente, es el que tiene que convocar. ¿Puede convocar el secretario en rebeldía del presidente, Francis? Se supone bueno, que, lo los que organismos pasó ayer, tienen? lo que pasó antes de ayer no solamente muestra una especie de, de ataque a la institucionalidad y a la presidencia de Leonel Fernández, sino una clara muestra de un paso, que están a un paso de ser destituidos. Pero aquí. no Leonel. Porque, claro, porque es el, lo el, que ellos pero, han querido decir, que tú no tienes nada aquí. Bueno, el pedido lo sigue diciendo. El, sí, que se tiene que ir del en PLD. Ahora, ahora, Francis, puede... Esos 25 miembros del comité ejecutivo, incluyendo su secretario, del comité político, incluyendo su secretario, convocar a una reunión extraordinaria y darle formalidad a lo sin que la ellos hicieron. Del no sin puede, la presencia del presidente. No puede. Ahí es que se basa entonces el Grupo Leonel cuando dice: ¿Y ha habido alguna decisión del alto bueno, organismo? Que, de, que precisamente en el colofón de, de, la, de, antes, de, de antes de ayer. El ministro de, de Turismo se despachó ayer, se despachó ayer, diciendo que esta rueda de prensa que hace el grupo de Leonel es extemporánea y fuera de contexto. Pero para mí la primera fue la que fue extemporánea pero debe pues, la verdad no, que las declaraciones de los danilistas son cosas Yo, que fácil, usted, fácil, pero sin de, sentido pero pero debe, dirigir, de, existir, si debe de existir en los estatutos del partido es de, la, la, liberación el, el, el, el, de los, la liberación los órganos de un partido más organizado del país, pero que debe de existir en, en, en, en esos estatutos mm -hmm, okay. que en caso de que haya por ejemplo una rebeldía del presidente, en este caso como sí. lo enfocan la gente de Danilo que si hay una amplia mayoría no tienen forma de, de sancionar convo, pueden convocar no tienen forma no hay forma, no hay forma. entonces nunca lo van a hacer legítimo la decisión no, porque eso de la rueda de que, prensa antes de ayer es que nunca lo ellos nunca estuvieron bajo la legitimidad porque es una reunión de un grupo que decidió mostrarle al país cuál es su posición y en defensa de cuál es la posición del presidente tú ves que Danilo Medina no habla la pero ya yo sé cómo es que habla con sus soldaditos, todas estas acciones, es Danilo Medina que está hablando. Es que eso está definitivamente lo entendí, pero claro. Pero de 35 claro. o 36 miembros, creo que son del partido Es un asalto político. a la institucionalidad. Cuando hay 25, es una amplia mayoría. Yo sí, sí, entiendo el punto están, de él. O sea, ellos pueden buscar los mecanismos. Están fuera de. de, de pero de, es que de es su debe orden. de haber la forma. O sea, debe de existir la forma imaginémonos que no sea el caso de un tema de reforma sino que estuviera pasando otra cosa otro accionar del Ahora, presidente de un partido Eso nunca había pasado del en presidente de un partido no. de el partido propiamente Eso se había hecho. Eso el no. partido propiamente cuáles son las acciones a tomar para decir no el presidente no está actuando de manera correcta nosotros necesitamos quitarlo del puesto necesitamos hacer una convocatoria bueno, interna bueno que identificar porque claramente sí se podría lograr en todo órgano, porque aquí hay una ley que se llama a la ley 107, es que... que establece el mecanismo de funcionamiento de toda entidad colegiada. A eso es que él se refiere. Entonces, no, es que Ah, bueno, refiere. sí existe, pero tú tendrías que eh, identificar en el comportamiento del presidente de ese partido un, un punto que sea sancionable. Bueno, que no se alinea, no se alinea a, a, a al orden democrático al, al, al centralismo él, democrático él, que ellos establecen. Exactamente, pero él, él, no, se pero alinea, se, él pero no se alinea a la voluntad de la mayoría. Sí. Eso fue lo que dijo Pared Pérez. Ya, sí, entendí. Muy ya entendí. Ya Ya entendí. Mira. Entonces, en ese sentido, no existe tal, tal, eh, cuando se tiene puntos divergentes. Porque tú tienes también que permitir que la democracia y la diferencia de opinión y de concepto se plantee. Ahora, cuando han tenido en el trayecto tocar lo que es la regla de un país, la regla de nuestro país, la regla que él mismo impuso en el 15, entonces pierde legitimidad cualquier tipo de observación, porque tú tampoco puedes... Eh, Amordazar a Leonel Fernández... ...la, la pregunta a dejar ¿Sería, sería... ...sería entonces definitivamente que la democracia que... se suspendió ahí... ...bueno, Clínica Dental Doctor Vargas... ...si usted quiere tener prevención y rehabilitación bucal... ...en excelentes condiciones... ...póngase en las manos expertas del Doctor Vargas... ...también con los servicios de la Doctora Diana Vargas Castro... Cirujana Bucomacilofacial con servicio en el materno y en Salcedo. Clínica Dental Doctor Vargas, calle 27 de febrero, número 62, en el 809-290-7383-829-766-1666. Clínica Dental Doctor Vargas. Yo tengo la recomendación de Móvil Soluciones. Recordamos que los miércoles y sábados, Móvil Soluciones Ambientales. ...tiene recogida de basura en los sectores siguientes... ...y en los horarios de 7 a 4 de la tarde... ...Los, Alcon, los Ancones, joya, ...Sector Pueblo Nuevo, Barrio Rivera del Jaya, ...Barrio San Vicente, Sector Villaduarte... ...Barrio del Hormiguero, Sector Los Platanitos... ...Barrio Holguín Martes, Las Guajmas... ...en Taína, Barrio Los Jibaritos... ...Barrio Santa Lucía, Barrio Villarreal... ...Urbanización Las Colinas... Jobo Bonito, fijao, La Yagüiza. Recordar, sacar la basura en los horarios de 5 a 7 en el centro de la ciudad. Por una ciudad limpia, móvil soluciones. Muy bien, vamos nosotros a conectar con WhatsApp y los mensajes que nos han enviado. Tenemos una nota luctuosa. Ay. Sí, sí, donde, pasó una sí, Esta es otro caso también, el doctor Jauri Sánchez nos envía la información de que fallece el señor Fello Toribio, exdirector del Banco Agrícola y padre del doctor Juan Carlos Toribio Caramba. y Yesenia Toribio, gerente de Banco Agrícola de Arenoso, sus restos están siendo velados en la funeraria Don Benigno. Eh, también tenemos el terminal 6516 que nos dice, buenos días mis amigos, su fiel oyente está sufriendo con la cajita dañada. Ay, Dios mío. Estaba sufriendo, no podía ver el programa. Muchísimas <risa> gracias, ya estamos ya en está, contacto. Ya está resuelto. Parece. Sí, sí, sí. Eh, vamos a una breve pausa para continuar con todo el contenido que hemos traído para ustedes en el día de hoy. Las noticias con Giovanni Cordero, ya está acá con nosotros. Volvemos en unos minutos. El espacio de mañana continúa. Y a raíz del tema que tratamos, eh, brevemente quiero decir que, o sea, ¿qué es lo que sigue ahora? Esa es la pregunta a hacernos. ¿Qué es lo que continúa? Bueno, tú tienes Están ya de manera firmes, eh, fijadas las posiciones. Tienes, no hay vuelta atrás. ¿Qué continúa? Tú tienes dos semanas con, con el Congreso cercado, eh, con el Congreso eh, lleno de militares. Yo. Y eh, ellos parece que ahí están aprendiendo Cómo defender la frontera, parece ser Que abogado, a la frontera es que debieran de llevar Un abogado amigo que va Hacia Nagua Que tiene una, algo por allá Parece ser que En estos momentos hay una cantidad De vehículos que se está Concentrando Y él investigó que es que van a hacer Un paro momentáneo Aquí en el semáforo De la Bienvenido con Fran Grullón, para que sepan que hay, eh, parece ser que el, los choferes del transporte público están reclamando que el semáforo de ese lugar está dando muy poco tiempo y mucho tiempo para otra vía, para la entrada a San Francisco, y, y, está, salidas. y está llegando la fila casi a la casa del gobernador, es decir pero no en estos momentos, sino que ese es el reclamo, sí. porque él averiguó porque se paró con un amigo, que es chofer, y lo vio, y que están en un punto, no sé si es que están ya ahí en el punto, pero me está diciendo que van a hacer un eso paro. Eso es un caos, ese esquina. En ese, esa esquina, es verdad, y Canela, el ingeniero Canela debe dar respuesta, porque hay que reprogramar para la afluencia de vehículos que tiene la entrada a San Francisco, no podemos frenar eso, y la salida. Es decir, que hay que saber bien qué se hace ahí con ese semáforo Y que son varias intersecciones que hay Entonces le vamos a dar seguimiento, ojalá que la producción pueda enviar más tarde O cuando se concentren ya ese, ese, ese paro que ahí habrá Ya el que me está escuchando y va a salir por esa zona Busque la libertad o otro punto o por detrás Bueno, muy bien, vamos a presentar ya a Giovanni Cordero que está con nosotros para las noticias Buenos días Giovanni Muy buenos días, Carolina, Fulvio, Francis, buenos, buenos días. días. Buenos días. Yo. Qué bueno tenerte tempranito Muchísimas aquí. gracias. Bueno, Joan, yo estoy desesperado, yo quiero escuchar <risa> la noticia. Porque el país <risa> está entero <risa> paralizado en asuntos de reelección yo estoy desesperado, quiero escuchar. Vladi también. la puedo levantarse. Sin temprano. tu noticia, sí. no me puedo ir. <risa> ya me hace rir. Sí. Se nota, ¿eh? <risa> bueno, señores, muy buenos días, eh, esta es la parte noticiosa de, de, de mañana, vamos de inmediato a iniciar. Vamos a poner pausa un poco a la, a la reelección y hablamos del plano internacional. E iniciamos con una noticia lamentable y es que falleció, falleció ayer el expresidente argentino Fernando de la Rúa. El expresidente argentino falleció ayer a los 81 años de edad tras una larga convalecencia por enfermedades cardíacas y renales. El expresidente eh, de triste recordación ya que dejó a Argentina sumida en una fuerte crisis. A su velatorio asistió el presidente actual de Argentina, Mauricio Macri. Sobre este velatorio tenemos imágenes de apoyo a la que aparece en pantalla varias personalidades de ese país pues a rendir honor a a quien en su momento fuera presidente de Argentina. Esta es una de las principales informaciones en el plano internacional, pero pasamos de inmediato con las informaciones nacionales. Y es que un hombre, hablemos de feminicidio, un hombre mató a su expareja al enterarse de que ésta se casaría con otro. El hombre mató ayer de varias puñaladas a su expareja en Santo Domingo Oeste, supuestamente cuando se enteró que ella se casaría con otro hombre. La víctima es Catherine María Santos, de 24 años de edad y madre de una niña de 4 Mientras que el agresor fue identificado como Orlando Pérez. Sobre esta lamentable noticia sobre este feminicidio, tenemos varias declaraciones. Ella tenía su novio que venía en este mes que entra a casarse. Él supo eso, como ella no quería estar con él. Supongo que fue por eso que él lo hizo. Aunque yo lo veía un poquito, qué sé yo, como triste últimamente, pero... Fue algo que nadie lo esperaba, porque no era una persona de problemas. Una persona bien chévere, con todo el mundo. Estos son hechos que, que nos llaman, que ya deben llamar a la atención y que tocan la, la fibra sensible de la sociedad, o deberían al menos. Pasamos a otro tema y hablemos de economía y es que aumentaron en un 14% el salario mínimo. A nivel nacional, sobre este aumento, empresarios se oponen. Escuchemos algunas declaraciones al respecto. Una vez más, pasó lo mismo del 2017, donde se impuso un porcentaje. En este caso, pero es lamentable que este proceso sea así. Porque realmente el papel del Ministerio del Trabajo es un papel de mediador. El 14% sin reclasificación es un gran logro y nosotros vamos a defender esa posición. Nosotros eh, nos vamos de aquí con la firmeza de haber logrado que no se reclasificaran el, la, los salarios en este momento porque eso iba a eh, suponer una rebaja de los salarios. El aumento del 14% es un, un logro, pero no creo que sea un gran logro porque si aumenta aumenta de 15 mil a 17 mil y la canasta familiar está sobre los 30 mil pesos creo que el calificativo de gran logro pues no encaja totalmente en esta obtención vamos a pasar con otra información y nos trasladamos hasta las terrenas en donde una mujer intentó cortar el pene de su esposo el hecho ocurrió en el barrio come pan de las terrenas en samaná cuando la mujer supuestamente celosa discutió con su pareja y esperó a que el nombrado Alexis Gomera se durmiera para intentar cortarle el pene. El hombre está fuera de peligro y la mujer está siendo buscada por la policía. Esto ocurrió en el municipio de Samaná, en Las terrenas, específicamente en el sector muy populoso de Las Tejrenas Comepan. Que salpica de violencia en la mañana de este miércoles Pasamos a las noticias del plano local Y es que lamentablemente ayer en la tarde falleció un doctor Durante un accidente de tránsito que se produjo en Pimentel Se trata del médico Máximo Paredes Rodríguez eh, Ocurrió alrededor de las 5 de la tarde Según tenemos informaciones, el accidente ocurrió con una patana estas, esta información le estaremos dando seguimiento para ofrecerles a ustedes mayores informaciones y en cuanto sea posible hablar con los familiares del doctor fallecido. Vamos a cambiar de tema, hablemos de política y es que la ex gobernadora de, de la provincia, Duarte, Lucilene Plata, criticó la posición asumida por gran parte de, por 22 realmente miembros del Comité Político del PLD a la hora de, de referirse sobre el tema de la posible modificación de la Constitución. Vamos a dejar que sea la también educadora que ofrezca los detalles. El doctor Leonel Fernández Reina, expresidente presidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, está en la posición correcta. Es una posición de ética, es una, es una eh, actitud ante la historia, ante el país, ante la educación de, de, los, de la juventud de ahora, que nosotros desde las aulas estamos diciendo que la Constitución de la República constituye el documento rector de principios y de normas y que por lo tanto no puede ser tratada como si fuese eh, un documento al que yo le puedo arreglar un párrafo, al que le puedo enmendar la plana, no, es un documento que merece respeto. Bueno, en contrapuesta a esta postura asumida por la ex gobernadora de la provincia, Duarte, tenemos las declaraciones de Wilhelm Brito, quien es dirigente también del PLD, quien dice que es oportuna la actitud de los miembros del comité político y además critica las movilizaciones que se llevaron a cabo o que se llevan a cabo en las afueras del Congreso Nacional. Realmente, el Comité Político siempre se ha manejado en función de mayoría. Y en esta oportunidad, el Secretario General, con 22 miembros del Comité Político, decidieron eh, hacer esa rueda de prensa en función de ir resolviendo situaciones que están presentando. Yo creo que de, es de muy mal gusto lo que se está haciendo frente al... al al Palacio del de, de, Congreso, ¿no? Eh, uh -huh. Donde se va a trabajar para hacer cosas y hacer leyes en beneficio del país. Si hay situaciones que hay que resolverlas, es dentro del Congreso Nacional. Nosotros no podemos permitir, pienso, mi opinión. ...es una postura que defienden los dirigentes del PLD... ...que pertenecen claramente a la línea de Danilo Medina... ...este partido sin duda ha estado en la palestra pública... ...en las últimas semanas de una forma muy especial... ...pero vamos a hablar del dirigente de Alianza País... ...quien dice que estas candidaturas de comunicadores... Eh, ...que están fuera de la política... ...y que aspiran a posiciones dentro del PLD... ...demuestra una debilidad en el liderazgo de ese partido... Escuchemos las declaraciones de Juan Francisco Tavares. Que desde la ambición desmedida, el liderazgo tradicional ha entrado en una confrontación encarnizada, porque ya en esos partidos no está presente la tradición, la tradición actitud de un político que es de servir desde ella a la colectividad. Ese afán que tienen sujetos que no tienen ni tradición política ni conocimiento de la política es porque la política ha asumido lamentablemente o está transitando por un camino de circo. Porque imagínate tú, ¿qué le puede aportar a la política y a la ética política esos comunicadores que usted lo ve hablar y lo escucha decir lo que dicen y usted sabe que está en presencia de personas ...que no tienen la más mínima cultura política y cultura general para desempeñarse de manera mínimamente adecuada. Declaraciones del dirigente de Alianza País, popularmente conocido como el chino... ...se refiere a las aspiraciones hechas por los comunicadores Bolívar, Valera, eh, Alofoque, ...también eh, me, me falta uno, un tercero, Aquiles Correa... Entonces esa es su posición como reconocido y como político con, con experiencia en el área. Pero dejemos la política y hablaremos de otro tema. Ayer fue detenido un joven de 19 años de edad quien fue acusado de agredir física y verbalmente a su madre. Vamos a escuchar las declaraciones del detenido al cuestionarle sobre la veracidad de esta acusación. No yo no le <túrgale> No no, pues nada, yo no sé, yo estaba trabajando. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, yo no he hecho nada. Se dice que tú no has a, ¿A dónde? Eso bueno, queremos saber. Ah, pues eso quiero yo saber también. Sí, Pero por eso es el <risa> que Ay, ay, ay, qué sonido. No hay otras razones. ¿Y por qué te trajeron aquí? Por eso, por la razón que usted dice, por, por ello que yo no he cometido nada. Yo no tengo ningún delito. ¿Y eso es por qué tú me te tú No, porque yo nunca no he topado. ¿Qué fue? No, porque al hermano mío y yo tengamos un pequeño roce y eso se va a resolver. Y esa puñalada que yo tengo ahí usted la quiere ver. Ya está de la de marca de ahí el hermano mío. Es un pequeño problema, un alcance que yo sí, tú sabes. Continuamos en en el Comando Noreste de la Policía Nacional y es que otra persona fue detenida, la segunda persona detenida acusada de incendiar una casa aquí en San Francisco de Macorís por la peculiar historia que le contábamos días atrás y es que supuestamente enviaron a alguien a comprar una droga y este se quedó con el dinero y en represalia, según el denunciante, le quemaron la vivienda de su madre. Escuchemos la versión del detenido. No, yo no puedo decir nada, porque yo no sé qué pasó, yo no estaba. Porque me, eh, un joven de los que supuestamente estaba contigo manifestó ayer que habían mandado a comprar una droga y que la habían consumido, y tú decidiste que vendiera eh, vender en la casa. ¿Cómo? No, no. Yo no sé por qué dice eso, pero yo no hice eso. Nosotros estábamos en la casa mía. Ellos duraron un ratico conmigo ahí, combatiendo y ellos se fueron. Y después ellos se de fueron, yo me acosté. ¿Pero ¿Pero qué estaban ustedes haciendo? Yo no estaba bebiendo, yo estaba viendo un bote rojo, me ayudó a llegar y no, terminamos de beber el romo que yo compré. Después mandé a buscar otro bote y me lo llevaron y nos lo bebimos también. No se permiso, no, me llevaron, eh, no permiso, lo por favor. Después cada quien se fue y yo me acosté cuando yo me fueron Esta es la versión del detenido. Recordarles a ustedes que como cada día este segmento llega gracias a la número uno en toda la región, Agua Randy Light, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámanos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque no es lo mismo un botellón de agua que uno de Agua Randy Light. Sí. Días. Gracias a ustedes, será hasta mañana. Gracias. Bye. <ríe> no lo mismo. Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Eh, este asunto de violencia que se sigue dando en el en el trato entre parejas. Hay que seguir recalcando en la educación, hay que seguir recalcando en la tolerancia, hay que seguir recalcando en el entendimiento entre las parejas. Especialmente a los hombres, especialmente a los hombres, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, los hombres somos los responsables de esgrimir la espada de la violencia verbal o económica o psicológica hacia la pareja. Y estos casos que se dan, que continuamente nos llenan de, de tristeza. Hay que seguir recalcando para que se eviten, para que no existan. Ya en lo que va de años, en la estadística, pasamos de, de 24 casos, casos fuertes, terribles, donde eh, eh, matan a la pareja. Es que en este caso... La diferencia de posición en esa pareja, Dios mío. En este caso ella... Ella ya. ya estaba en otro, y, en otra relación, separada separada con tiempo. Este es el asesino. Sí, separada con tiempo, estaba en otra relación. Mira, una muchacha Y venían tan a casarse moneda. con ella, a realizar su vida, a reorganizar su vida. Es y, difícil. Y a este veces, hombre y no lo aguantó. Hacer un comentario que jamás pretendería revictimizar. Claro. Porque no hay razón y por, el el, caso, por el estatus, ni por el color, sí. ni por las cosas. Pero no, como que es una pareja dispareja. Y me imagino que fue una relación que ya había terminado sí, sí, sí. con tiempo. Y el caso, Porque si ya tenía un novio, venía a casarse en el mes que viene. Sí, y dicen que el móvil de la separación fue casualmente maltrato. Violencia. Maltrato. Y el caso de lo de Samaná, de las terrenas de Samaná, del sector del pan. ¿Y qué es Que fue una mujer entonces que. ¿Y tiene culpa. Que ejerció. <ríe> Violencia contra, contra eh, su marido. Eh, esto es lo que hay que acabar eh, en la familia, en el hogar. Así no puede continuar nuestra nación. Si el hogar, si la familia no se desarrolla bien, también va a ser igual en la nación, no se va a desarrollar bien. La formación en el hogar es fundamental. Entonces, tenemos que ser tolerantes y tragarnos de paciencia varios tragos para llegar a entendimiento mejor y no agredir, ni agredirse uno mismo, y mucho menos a la pared. Mira, por otro lado tenemos eh, las declaraciones del profesor Juan Francisco Taveras eh, de Alianza País en relación a un tema que hemos venido tratando sobre los asp nuevos aspirantes, en, el, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana. Él entiende que esto es una demuestra de la debilidad de liderazgo, del poco liderazgo que hay dentro del PLD, eh, yo entiendo que hay, hay líderes eh, jóvenes, eh, términos medios dentro del partido, lo que pasa es que no se les permite tal que vez avanzar, no lo dejan pasar. porque <ríe> es que las cúpulas entienden que solo son ellos y siempre he sido muy crítica con este tema de que en nuestro país los políticos solo dejan de hacer política cuando se mueren. ¿entienden? Aquí, ¿No Si Sí, aquí en nuestro país. No entienden, no creen en el relevo, solo son las mismas figuras. Y para más sencillo nos vamos al plano presidencial. El señor Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández. O sea, han gobernado varias veces, en el caso de Hipólito solo una, y quieren seguir, porque ellos entienden que solamente son ellos los que pueden gobernar, o sea, no ceden el paso. Entonces, Ahí es que vemos que nacen otros jóvenes, tal vez sin el con currículum este necesario. Tiene más de 20 años, ya, ya, ya son gediátricos los y, que están Y ahí. hay muchos jóvenes valiosos con capacidad eh, sí. dentro de los partidos, que si no se les permite, solo estarán gobernando y dirigiendo los mismos de toda la vida, desde que tú eres pequeño hasta que sí. eres viejito, pues los sigues viendo a ellos. Y bueno, miren, la, en la parte local, qué pena que... el. Lo sucedido al doctor Máximo Paredes Rodríguez. Y qué pena que las vías locales sean tan angostas, porque no sé qué hubiese sucedido, porque dicen que fue un neumático del camión cargado. Cuando eso sucede y un vehículo cargado, me configura un escenario de una velocidad que para estar cargado no hay prudencia por parte del conductor ni conciencia porque denota desastrosamente en las imágenes que pude ver a través de las redes sociales que fue prácticamente aplastado, destruido su vehículo el camión con las cuatro gomas para arriba, la gente la velocidad que es con importante. cargado de arena, es que venía con una velocidad imprudente, Muchas desacertada. Veces, sabiendo que lo que llevan es contrabando, porque una arena es contrabando, depende de dónde la, la saque. Ese es un camión de esa, contrabandista. De esa área es casi seguro que sea Y me gustaría averiguar de qué quién fue el que lo mandó y a quién le iba a llevar ese transporte porque andan, eso es y ilegal andan, y andan como locos y andan como locos porque mientras más viajes dan es muy repetitivo estos casos muy repetitivo, entonces yo creo que la ley que tenemos que fue una ley hinchada de emociones la 63, reduce las penalidades y habilita las oportunidades Qué cosa que esta legislatura han tenido leyes tan poco efectivas bueno así está en muchos planos porque Francis. fíjate algo estos camiones debieran de tener un control de cruz de velocidad y no la que le impone el hacer muchos viajes al mismo tiempo claro eso produce accidentes claro, claro. si él hubiese ido a una velocidad al nivel que debe de ir con una carga de la naturaleza que tenía, es probable que el neumático explota y él puede controlar ese animal de o esa mole. Sí. Mira, se convirtió en un arma mortal, sí. un arma mortal para el doctor Máximo Paredes, Paredes Rodríguez. Qué pena, pasa a su resto y a su familia, nuestra condolencia. Sí, nos unimos todo a eso. Y en otro plano, aprueban aumento salarial de un 14%. ¿Pero ¿Quién es que lo aprueba? La, la Comisión de Trabajadores, Mira. Gabriel del Río. Sí, eh, nadie ha asumido, eh, otras personas eh, no hemos, no han asumido el rol pero, de defensa. Pero, óyeme, un 14%. Tenemos, fulvio sí. excusa, una llamada. Sí. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Carolina, buenos días, Francia. Buenos, buenos días, días. mi hermano. Bien. Buenos días. Vale. Es con respecto al tema sobre sobre los camiones, sobre los vehículos pesados. Yo vi una actitud, Francis, en estos días, saliendo de, del cruce de Angelina, de un, de un vamos a decir, porque no voy a decir la palabra porque Sí, no, está bien. Ya sabemos. Un, un todo, lo, todo lo que usted cree, lo bagaro, que nosotros... Un bárbaro Francis. Sí. Dobló hoy en el cruce de Angelina, así mi mito como venía casi mente. Ay, y un Dios señor, mío. un carro, y tú sabes que más para adelante lo vi riéndose. ¿De verdad? Sí. ¿Burlándose? Por los hijos míos, Francis. Que lo frente a un, a un liceo que hay ahí, en el, donde hay un policía acotado. Yo venía así, detrás de él, y cuando le rebasé, estaba riéndose. Muerto es Sí. Es un criminal. Estaba un criminal. riéndose, Francis, para que te lo sepa. Y, ve, y venía hablando por un celular. Ahí. Dios mío. A, además. Muchísimo. Sí. Es sí. decir, venía, de Río Yura, ¿Saltos? Y dobló para San Francisco de Macorís. Y así mismo esto dobló para... No dudes tú que el de ayer tuviera un celular eh, instalado. Así mismo, hermano, así mismo. Pero esto, esto es a veces es... quien pueda, tú sabes. No, pero tenemos que hacer algo. Imagínate, y falta de responsabilidad. Francis, oye, hasta que nosotros seguimos con el cansito de los tres partiditos, de los tres, sí. y, de, de, y de gente que no tengan conciencia, sino que tengan dinero, nos jodimos, Francis. Definitivamente. Eso es así, así No va a haber cambio, si no, hasta que si nosotros, no cambiamos nosotros como votantes. Hasta, no, hasta que nosotros nos saquemos de abajo y, y, y cojamos los mejores de cada partido, los mejores, oye, los mejores, no puse, no puse los, los mejores de cada partido, sí. estamos jodidos, hermano. Bien. Muchísimas gracias La gente está camiones, indignada con todas las cosas que están pasando Los que manejan camiones y patanas Son sicarios al volante Esa <risa> es una manera <risa> de de Sicarios al sicarios volante de Porque es que tienen un nivel de irresponsabilidad Y mira como sí. dice el amigo De que lo vio riéndose sí. o sea, Las compañías no tienen conciencia eh, eh, Y hay algunas que son muy y que responsables examen que, de antidoping también. Hay algunas que son muy sí, porque, responsables mira, Que ponen los tú números Y los contactos ...para quienes manejan mal... He visto de, eh, ...lo he visto en la ciudad... ...pero cualquiera que lo ve... ...el que agarraron preso por el caso de la quema... Sí. ...se ve normal... ...no, me ve un pote... Ve... ...y uno cree que es una persona... Sí. ...por eso, eso hago referimiento a, a lo hijo, que decíamos... Hijo, tú tienes que ir a, a un... ...psiquiatra y que, lo, y que te ayuden... ...todavía tú tienes tiempo... ...tienes tiempo para tener... Una, ...un cambio de vida... ...pero salte de ese, ...de ese de esa círculo... Mira, a, a, esos, a esos choferes y a esas empresas tienen que tener en cuenta que hay que hacer el examen psicológico periódicamente. ¿Todos? Pero muchas veces son piratas no también. No solamente un día, sino periódicamente. A veces son piratas en el sentido y de psicológico, que... Y otra... psicológico. Sí, psicológico, sí, sí, y psicológico, pero psicológico. pero también hay otro factor, todo. hay <risa> otro factor, o otro, otras características que se dan que no son de compañía. Sí, también son Esos, piratas, esos camioneros, sí, sí, sí. por ejemplo, que andan, uno que anda recogiendo arena, lo contratan y le pagan por eso. Puede tráeme tráeme sí. la arena, la mercancía, y no tengo Ahora, que ver con ninguna responsabilidad. Para ir y buscar la arena y conducir hasta su destino, cuando tú sabes que no, eso, eso es una violación. Eso, de tigera, no, ¿eh? eso, eso es un crimen. Que ellos saben a crimen. quién le pagan y por dónde pasa Y además a las altas velocidades. Sí. Quiero quiero retomar el tema. Tenemos otra llamada. Otra llamada, ok. Buenos días. Buenos, Buenos días. días. Buen día, buen día. Con referencia al caso del accidente de ayer, sí. ¿y ustedes no pueden especular, porque yo no creo que nadie quiera accidentar eso es verdad No se va a reír en un accidente porque yo no creo que nadie que sale a la calle sale con el propósito y yo digo por aquí mismo y yo soy mi médico y yo no creo que nadie quiera okay, que ustedes digan pero no que son sicarios porque ustedes, si ustedes viven de eso que es su trabajo y ahí a ustedes les surge algo no porque ustedes sean sicarios tienen que meditarse y ser más profesional en lo que ustedes están haciendo muchas Mire, gracias gracias, eh, acepto su su opinión y su crítica, pero recuerde que cuando hablamos nos referíamos a que es probable que al romper el neumático, si él hubiese andado, porque es una especulación ciertamente, si él hubiese andado a una velocidad que aún estando cargado le permitiera maniobrar y llevar a feliz destino su vehículo, no hubiese pasado aunque es una especulación pero en la media nos tienen acostumbrado que es por una imprudencia si un vehículo va en conducción cargado de ese tamaño a una velocidad donde usted no tiene el control si se produce alguien que se cruce se de momento otro vehículo sea el que venga hacia, hacia arriba del camión no, y también, Pero que, en esta ocasión fue que se le rompe un neumático. La velocidad no pudo controlarlo. Y hay que decirle a la dama que nosotros no dijimos que se estaba riendo. El amigo televidente el, llamó y claro, dice que eso lo eso. vio y jura por sus hijos, que Pero vio cuando eso. el señor se reía... Se reía más adelante. Y luego del de de accidentado. Son dos casos diferentes, son dos no casos era del accidentado. No, no, no, no, no es del accidentado, sino de otro caso de irresponsabilidad gravísima de usted andar en el volante y que el señor se rió. Nosotros sabemos que son dos casos diferentes. Pero, ¿cómo llamarle a un acto de irresponsabilidad de este nivel? Con ese panorama que muy bien plantea Francis, altas velocidades, un camión cargado, usted no tiene la posibilidad de maniobrar. De, no para la nada. vida de los demás está en sus manos cuando usted anda en el volante, y más si son vehículos de cargas pesadas. Entonces, hay que tildarlo de alguna manera, porque usted, así como se lleva, como ese señor se llevó la vida de ese doctor, así otros se pueden llevar la vida y de otros ciudadanos. sabemos que nadie, porque precisamente... Hago el comentario porque al enterarme de que fue que él se le ponchó, Pincho. se le pichó, se le explotó un neumático. Usted sabe cuál es la otra imprudencia. Vehículos de carga que van a transitar por las vías públicas de este país en viaje tras o interurbano y con una carga debe tener neumático con la... Con los ganchos que dice la ley actual. Yo te digo la verdad, Frank. Seguro que era un, un neumático. Puede sonar, casi liso. puede sonar radical, pero estos accidentes de tránsito por imprudencia no debieron de ser calificados como un accidente de tránsito solamente. Debe de haber una responsabilidad mucho mayor. Una investigación pero, profunda. Y, y ser sometidos profunda. y una sanción mucho más eh, fuerte y severa a quienes lo hacen. Una la una vida investiga. de los demás está pues en mire, las manos. Cuando usted anda en esas condiciones Y que reconsidere su opinión Porque nosotros no fuimos que hablamos De esa, de la risa Porque fue un amable televidente Que llama? hizo un relato de lo que él vio y parcó En otro caso Y nosotros lo sí. estamos haciendo En base de la orientación No le estamos diciendo que el de ayer Fuera el culpable per se Pero presumo Que por la velocidad Presumo por no haber Una inspección de sus neumáticos salió a hacer el viaje y a la vez viene cargado, se explota la, la, el neumático. neumático, pierde el control. Pero le vamos a dar unas recomendaciones que Móvil Soluciones le recuerda que miércoles y sábado tenemos recogida de basura en los siguientes sectores y durante las horas de 7 a 4 de la tarde. Los Ancones, Joya, Sector Pueblo Nuevo, Barrio Rivera del Jaya, Barrio San Vicente, sector Villa, Villa Duarte, Barrio de Hormiguero, los Hormigueros, sector Plata, Los Platanitos Barrio Ordin Marte, en Las Guasumas En Sánchez Taína, Barrio Los Jibaritos Barrio Santa Lucía, Barrio Villarreal Urbanización Las Colinas, Jogo Bonito, Bijao, Yaguiza Recordarles también que la basura Debe sacarla en los horarios De 5 a 7 para la ...personas y comercio... ...del centro de la ciudad... ...por una ciudad limpia... ...Móvil Soluciones... Francis. Francis... ...Francis... ...Adelante... ...por fin, por fin... ...el Día de los Padres... ...se celebra también... ...por fin... ...y tenía que ser... ...L&R comercial... ...todo lo que tiene L&R... ...y qué es lo que quiere papá... ...papá quiere sillones reclinables colchones de todas marcas quiere también televisor plasma para ver todos sus juegos deportivos y algunas novelas también papá quiere su neverita para tirarse su fría señores en L&R encuentra de todo porque papá está de fiesta, en L&R todos califican muy bien vamos a conectar con whatsapp y los mensajes que nos han enviado nos escribe Arlington Peña dice buenos días en relación a los accidentes, en relación a ese accidente, eh, los, los uh, neumáticos y las autoridades, bueno, el mensaje de, Ar, de Arlington quedó, eh, parece, por mitad, quería hacer referencia al tema. Buenos días, eh, 79-78 nos dice, buenos días, esos camioneros, porque trabajan para una empresa rica, se creen dueños de la carretera con toda imprudencia. Juan Carlos desde Zenobi nos envía un video. Eh, Hay que decírselo. Usted ve, señora, nosotros solamente estamos replicando lo que ha dicho, pero lo, nuestra opinión sí, es, sí. de haber tenido precaución, neumáticos en condiciones y una velocidad prudente, es muy probable que él no se hubiese accidentado y no le hubiese producido Las la condiciones puerta. necesarias para andar en carretera. Hoy el doctor estuviera bien y estuviera vivo. Sí. Es una irresponsabilidad por donde quiera que lo tiremos. No debe existir transitando camiones con neumáticos de mala calidad. Y más si está... Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Tratamos un tema que verdaderamente va a gravitar por muchos días. Pero esta mañana le tengo la recomendación para que no se quede. Batería Cometa. Batería Cometa potencia de, la, de arranque instantáneo. Ponle Cometa, ahí es que prende. Con Cometa, tu, prima, tu primera opción para tu vehículo. Ponle Cometa, ahí es que prende de verdad. Ah, Distribuye grupo Cometa. Pero qué bueno que LIR se encargó de nosotros los padres. Hay un día de padre en LIR también. No nos olvidó, gracias L.I.R., tenía que ser allá colchón para papá, neveras, televisores, todo lo que quieras para papá, en cómodas cuotas, fácil de pagar, hasta 24 meses. En L.I.R., todos los padres califican, L.I.R. está de fiesta. Bien, bueno, llegó entonces el... llegó el momento... <risa> De, El tema del tema central, con Carolina Medina. Muy bien, muchas gracias Francis, amigos televidentes. De mañana. Muchas gracias Francis, Fulvio, amigos televidentes. Una noticia o información alentadora dentro de tantas situaciones que tenemos es la disminución de los feminicidios en República Dominicana, en fechas comparativas eh, desde el 2018 al 2019. Hablar de un tema tan pecaminoso que la cera a la familia, a quienes se ven involucrados o afectados por el, la violencia intrafamiliar, por el asesinato de mujeres, ya sea eh, por diferentes acciones o que lo motiven diferentes acciones, como vimos hace un ratito, este señor que mata a su pareja, y así otros tantos. Para la fecha del 2018 tuvimos unas 40 muertes eh, a causa del feminicidio, para el 2019 solo eh, tenemos 23, y digo solo no es porque sean pocas, sino porque es un tanto alentadora que ha ido disminuyendo esta tasa comparativa que hacen o que rinden los informes y las diferentes instituciones relacionadas al tema. A raíz de esto eh, nos gustaría concientizar sobre esa educación familiar, sobre esos cambios de paradigmas que se le deben ir estableciendo más que todo a los niños en el hogar. ¿Por qué me refiero a los niños? Porque la posición o el rol que ha asumido la mujer en las últimas décadas ha cambiado, ha dado, ha dado un giro de unos 180 grados y es posible que el hombre no esté aceptando esto dentro del hogar. Antes la mujer no dejaba a la pareja, la abuela, la mamá de aquellos tiempos se quedaba y aguantaba y esperaba, no trabajaba, no estudiaba, simplemente se limitaba al hogar. Hoy día las cosas no son así. Al parecer muchos caballeros entienden que no es posible terminar la relación con su pareja y que sea iniciativa de esta. Vemos que desde las políticas que establecidas desde tanto el Ministerio de la Mujer como la Procuraduría han sido, vamos a decir, impulsadas, pero no han causado el efecto que necesitamos para de que estas tasas de que hoy tenemos un 23 o tenemos 23 muertes a lo que va de año se disminuya no a cero, a, para no ser, eh, vamos a decir, un tanto romántica y muy esperanzadora, pero disminuirla al mínimo de lo posible Hace un tiempo eh, la Procuraduría En conjunto con el Ministerio de la Mujer Y un sinnúmero de instituciones Y organizaciones relacionadas Al tema en busca de Resolver y disminuir Esta situación donde se ve eh, Se ven muchas familias afectadas Muchas damas que pierden la vida En nombre o a mano de sus parejas O exparejas Que generalmente es Se lanzó esta campaña De el maltrato no se pone lindo y buscaba lograr este nivel de conciencia, tanto en los caballeros como en las damas, de que debe de haber un stop. Hay señales que te dicen cuando las cosas no van bien en lo que tiene que ver con el maltrato físico, psicológico y que esto va subiendo de nivel. Es muy penoso que cuando tienes casos de maltrato, que vas a la Procuraduría, que vas al Ministerio Público, eh, que te dicen... Ok, él estuvo a punto de matarte Conozco casos directos Él estuvo a punto de matarte eh, ¿Qué tú vas a hacer? Eh, tú eres la que sabe si lo dejamos preso O si eh, lo dejamos libre Yo entiendo que como Ministerio Público Se debe de asumir Se debe de asumir de manera eh, fuerte, concreta, precisa Y no que quede en manos de la dama La decisión de si un caballero que intentó Contra la vida de una mujer, dejarlo libre se deben de tomar las acciones pertinentes como Ministerio Público para sancionar y los mecanismos legales que haya que establecer. Y en esa parte Francis me puede colaborar del aspecto sí. legal. O sea, el Ministerio Público es quien tiene que asumir ese rol, no dejarlo de la mano de la mujer. Y sabemos que esto es muy repetitivo, es muy reiterativo. Cuando un caballero inicia... Eh, con el maltrato psicológico, verbal, que luego va subiendo de tono, que va causando algún tipo de maltrato físico o maltrato en el hogar con la familia, ya en el aspecto que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Pero este termina cayendo en la violencia o en el feminicidio y la muerte de esta dama. ¿Qué nosotros debemos de hacer como sociedad? El Ministerio Público está asumiendo el rol que tiene que asumir. Vemos que muchas de las muertes de mujeres en manos de sus exparejas o parejas han ido a poner las denuncias. Entonces, estamos eh, podemos observar que en todo esto no se está eh, trabajando de la manera correcta, no se están haciendo los procesos que tienen que hacerse. Por ejemplo, eh, vemos cuando una eh, dama que está en ese círculo, que está en el sector, que está en el barrio, que está en el hogar y que a veces no tiene la conciencia o que se ve involucrada y no sabe cómo salir de ese mundo de donde ha caído, donde está sumergida, donde esta presión psicológica que ejerce el caballero, que ejerce sobre la dama, se le es difícil salir a flote y si desde... El Ministerio de la Mujer, desde los sectores involucrados, no buscan cómo ayudarlas a salir de esa, de, de donde están envueltas, donde están sumergidas. ¿Cómo nosotros hacer que no llegue al punto final, que es la muerte de la dama? Desde las escuelas eh, se debe de crear la educación primaria que es en el hogar, como decía en principio, pero también las escuelas entiendo que deben de asumir el rol de orientar a los niños y a las niñas para que vayan creciendo con el nivel de conciencia necesaria, que no lleguen a un punto de tener una pareja o tener una relación marital de que si no estás conmigo no serás de nadie más, si me dejas yo no lo voy a permitir, el acoso no se pone lindo, o sea, cuando tú ves a un caballero, cuando tú ves a tu pareja que no puede continuar eh, su vida de manera normal por el hecho de que una relación rompió, terminó, que es natural, que es natural porque no nacimos apegados o pegados a nadie, cada quien es independiente y si en un momento se determina que las cosas no pueden continuar por una razón u otra, pues estás en todo el derecho de tomar la decisión de alejarte, de dejarlo. Y entonces, ¿cuál es el, el, el rol que asume el caballero en esta situación? En muchos de los casos donde vemos que hay feminicidio Si tú como damas ves y puedes observar que la conducta de ese caballero No es la adecuada, no es la normal, no es la que normalmente hubiera tenido eh, en su día a día Y que cambió a raíz de que le ha afectado de sobre, sobremanera El hecho de que hayan roto la relación, hay un comportamiento que varía y lo más común es que antes de ese rompimiento o que la causa propia del rompimiento haya sido el maltrato físico o el psicológico. Entonces ya cuando la mujer toma la decisión de dejar la pareja y que éste sube de nivel en lo que tiene que ver con ese deseo de entender o de pensar que la dama le pertenece, hay que tener mucho cuidado con esto, buscar ayuda hay, hay en la familia, en la comunidad. Piensa que ella debe desaparecer. O que ella, si sí. termina la mujer, está competida. Sí, no es a, a no es bueno, me a, como ustedes rompiendo la uh -huh. relación, le dirá, me imagino, dirá, uh -huh. para yo preservarme, me voy a vivir a la luna. Porque no hay otro, otro mecanismo. Porque cómo es posible que, que una persona tenga que vivir entonces a escondida o.. o Claro. a suspender su, su vida normal porque otro lo puede dejar atacar dejar todo dejar todo prácticamente Eso entonces es ahí cosa. es la, la pregunta que te hacía Francis ¿cuál es el rol del ministerio público? cuando yo como dama voy a ah, mi pareja, mi expareja me está maltratando se lo llevan preso hay una, ¿usted es la que dice si lo dejamos o lo o los sometemos? hay una, una constante y ciertamente que tradicionalmente estas, estos delitos Vamos a ver, que nos sí, tenemos un de me... hace Vamos. ratito. Buenos días. Buenos días. Buen buenas? día, buen día. Muy bien, gracias. Miren, hoy, el problema no es saber cómo usted sale en una, en una relación, es cómo usted se mete. Ah, usted tiene que, que, que la, la gente cambia. la persona primero es verdad. y sea cualquierizado esto, que es lo que tenemos una partida de bandido de ambos sexos en la sociedad y por eso no saben elegir y después que se meten ya no tienen fuerza para salir. Tienen que aguantar todo lo que el, el macho le hace. Es verdad. Pero oiganme una cosa, jóvenes. Viendo sí. la situación, voy a cambiar de tema. Sí. de Lo que pasó en Casa de Alto Pimentel ayer. Ay, caramba. Con el doctor Paredes. Estamos viendo más, un día más, un mes más. Lo que está pasando con el transporte, con los camiones. Sí. Mire, yo venía el sábado de la mañana, tarde, viene a la tarde, de Huiza. Y vinieron tres cañoncitos de una embastadora de agua que queda en la salida de Santo Domingo, no voy a decir el nombre. Eso venía uno detrás de otro, yo le cogí la placa uno, 27, eh, No sé, yo, doctor. No se escucha, él, él va a hacer referencia a, al manual. Está fallando la, me gustaría decir la placa. Se lo voy a pasar a nuestro amigo Enrique. Para Nos ver decías, si Francis, sobre lo, lo que te preguntaba y, y el rol del Ministerio Público. En este caso es que no concibo, porque es que conozco casos, que usted vaya al Ministerio Público y él sea el que te diga, tú eres la que sabe si el caballero se queda no, preso o no. Mira, eh, lo que se da en muchas cosas, en torno a la situación, tanto del familiar del imputado y del abogado, van a procurar de que ella desista, porque está detenido, está preso. Y se le va a procesar por tal motivo. Pero terminan con las conversaciones, los amigos, la familia de ambos el lados. El sentimiento que generalmente eh, prima. Para que esta mujer, porque el Ministerio Público tiene la, el mandato de no negociar ya como una medida extrema de tratar este tipo de casos. Y son procesados. Incluso cuando la mujer desiste el Ministerio Público tiene que continuarlo porque no es, no, es, no es un asunto, ya es de orden público y se trata de preservar y de mandar un mensaje de corrección a la sociedad para que este individuo no lo vuelva a cometer o para que otros no lo cometan. Sí. Realmente el Ministerio Público a veces en esa parte tengo que defenderlo o, o dar mi opinión favorable de que no es correcto de que sea el Ministerio Público quien le ofrezca una vía o salida que favorezca al reo. Pero normalmente son muchas influencias que recibe el caso y la misma afectada que termina debilitándose y dando paso a una solución, pero aquel dando paso a que él se compromete a que no lo va a hacer, porque es lo que quiere salir. Sí, en ese momento, en ese, es ese momento, que ahora toma. el Ministerio Público debe continuar y, y los procesos tiene que ser un juez que lo libere de esa situación porque el ministerio público incluso ya logra tener todos los elementos de prueba y presentar acusación cuando corresponda otra de, de las debilidades que muestra el sistema y ¿Me puedes corregir? Es el tema de mandar la, los actos de notificación. No, ya eso no se hace. Ya no se hace. Precisamente como medida tomada por la Procuraduría General de la ¿Que República. Que siendo la afectada. Para que no suceda. Lo Incluso, que yo no entiendo es, Francis, que una mujer va varias veces por el mismo problema y la justicia como que le da el mismo... Ahí, hay, un, ahí hay una situación de uno de los actores del sistema, Vamos a quien hacer. debe de... Eh, proceder inmediatamente un ministerio público lo que debe hacer con esa mujer eh, agredida es que el médico legista dé un informe. La primera información del médico del legista y la cantidad de días que corresponda para su sanación o de sí, sí, para que cure los maratones, los mm -hmm. golpes, eso es parte de la prueba y experticia que utiliza Vamos para, que pase el café para a someter Felicia. al indígena. Vamos, doña Felicia, a recibir el cafecito. el cafecito. Ah, pero muy Entonces, bien. Pero, Francis, Esta puede ser que no sea así, sino que sí. la mujer va gracias. a buscar auxilio Muchas a la justicia gracias. y ¿Qué va varias veces a buscar gracias. ese auxilio gracias. y siempre le dan la misma solución ah, bueno, o sea, son muchas, ahí eso es un caso son muchas debilidades que, es que presenta son muchas las debilidades se dado, que se presentan en en estos casos del feminicidio de que la dama tiene que ir varias veces de que gracias a dios ya usted no tiene que ir usted a llevarle la carta porque no tiene para pagar el alguacil y esto hace que aumente o que sume o que haya más probabilidades de que sea cometido el crimen o el acto de feminicidio en contra de esa Dama, El amigo televidente nos dice, bueno, es que las mujeres eligen mal o es que la sociedad está dañada, usted tiene que saber a quién elige Las personas usted las conoce de una forma, los seres humanos cambian Una persona que está dentro de su sano juicio, que tiene un comportamiento eh, dentro de lo normal, de lo, dentro de lo que se conoce como normal Hoy, a raíz del tiempo y de circunstancias o pero situaciones no, que le pueden ir pasando. que mal. Eh, puede nosotros, ir, yo he pedido a la Sociedad de Psicólogos, que no es Nanicia, todo, porque todos, todos tenemos. cogíamos de algún lado. Cogemos de algún lado, pero otros. Cogen la vivencia pacífica y normal es por un esfuerzo individual. Entendiendo que tiene conciencia de, de, de su rol Sí, pero entonces hay quienes no tienen esa conciencia de tu evaluarte de manera individual De decir, debo de tener un comportamiento eh, que favorezca a quienes están a mi alrededor Y dentro de esa elección que haces como mujer o hasta como caballero Con las noticias que vimos de la mujer que quería cortarle el pene a su, a su pareja o sea, esa, esas elecciones que hacemos. ¿Y ¿Qué culpa tiene ese órgano? De... No me salgo del tema, Francis. Esas elecciones que tenemos de que una persona hoy está actuando de manera correcta, que mire, es de buena familia. Nada de eso te garantiza de que mañana seas una persona diferente. Ahora tú sí tienes que tener esa visión, tienes que tener ese nivel, vamos a decir, hasta educativo que te, se te ofrezca desde tu hogar, desde la formación, desde las escuelas, para decir, no, esto no me conviene, porque son causas muy repetitivas. Entonces ya cuando se llega al punto... De que si el caballero continuó con ese sistema de acoso, por ejemplo, esa joven que, que nos mostró la, eh, Joanie en las informaciones, venía el joven a casarse, pero ¿cuál es la Él no la fue y la mató de una vez. Se pues, supone que hay un proceso pues, pero, de acoso, de llamadas, de acecharte, de ver dónde estás, depresión. Ahora, ahí viene, entonces, ¿qué debe de hacer la mujer? Irse a la luna o irse a Marte y dejar toda la familia abandonada porque tengo un hombre que está... Eh, acosándome constantemente es un tema muy complejo muy delicado y que por lo menos por lo menos tenemos una mínima disminución de 40 a 23 en estas fechas comparadas al 2018 y 2019 que es un pequeño aliento pero muy muy poco y hay que seguir trabajando desde la formación en el hogar desde la formación en las escuelas el ministerio público asumir el rol que tiene que asumir y esas debilidades que tenemos o que tiene como justicia subsanarlas, eh, los diferentes organismos como el Ministerio de la Mujer, con sus políticas de orientación, de formación, de contacto, de que le dice a la, a la mujer, estamos aquí para ti. O sea, orientar hacia eso, para que, nos, para que nosotros no eh, sigamos viendo más muertes de niños que quedan sin hogar, de familias que quedan destrozadas por las muertes en manos de sus ex o parejas. Eh, muy penoso y nosotros tenemos debemos de seguir orientando nosotros. y hacer el rol eh, asumir el rol que tenemos que asumir como medio. Muchas gracias Muchas Carolina, gracias a Carolina. vámonos eso. a una pausa y regresamos nuevamente con más contenido en De Mañana no se lo pierda bien, continuamos en su espacio de mañana. Tenemos protestas de choferes y es que Trapo en la ruta E está exigiendo el arreglo del semáforo de la intercepción Bienvenido Fuerte Duarte. Ellos aseguran que le ponen multas cuando cruzan el semáforo, pero el semáforo está malo. Anuncian un paro para el martes 16. Vamos a ver las imágenes.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 Si Dios quiere, si no nos resuelve, el próximo martes tenemos un paro en general aquí en San Francisco Marco. Bueno, La situación del semáforo, que ayer fuimos al ayuntamiento, hablamos y dijeron que no, que yo no había, no había respuesta para eso, que no había nada que hacer. Nosotros queremos buscar la solución a eso, porque es que este semáforo nos da demasiada caepeta al usuario, a diario, y nosotros somos los que más lo, sentemos, lo sentimos, porque trabajamos a diario. Eso es indiscutible, porque veces se mete rojo, sabe que le sale a su multa. Entonces ellos no entienden que es semáforo. No, el problema del semáforo, pues estamos de acuerdo que no sirve que lo quiten de ahí. Una multa nos, pon, nos la ponen ahí adelante nosotros. Sí, que nos arreglen el semáforo. Claro, que si estamos gastando más combustible y, más, y más, más, más, más, estamos pidiendo más tiempo también. No, que la autoridad aquí no le ponen caso a nadie ni nadie. Hay que obligar, hay que coger la candela. Está dañado, que lo apaguen, que se pasa mejor y apagado. Bueno. Ahí. Ahí está, y creo que el ayuntamiento, y, y no podemos criticar, yo tengo mis críticas y Canela lo sabe porque lo hemos hablado como amigo y como y yo preocupado por, la, por el tema del tránsito y la vi, viabilidad pública en el municipio. Francis, ¿lo Pero hago? debe existir un, un diálogo con el departamento de tránsito porque ciertamente yo mismo evito ese semáforo por lo que he tenido que pasar ahí. Muchas veces no se sabe si el paso es para mí o, es, o el otro está pasando correctamente porque estoy detenido. No sé qué, qué, qué y tiene. Y pasa otro problema, Francis, que el, el paso de norte a sur, uh -huh. saliendo de San Francisco de Macorís, el tiempo es muy breve, muy breve. Y cuando viene entonces de, desde allá también. Cuando viene de, de, del sur para el norte, es muy breve el, el, el, el, el espacio. Sí. Y es por eso que llega esa fila lejos, más para allá de, de, de, de, de La Gomera que hay ahí. A sí. veces llega cerca de la esquina de Juanito. Sí. Incluso a sabiendas que hay desvío que toman los choferes. Pero el caso es tan caótico que ahí se pierde mucho tiempo. Creo que no es necesario llegar a, a una manifestación, porque si es resolver... El tema de que se le aumenten los segundos al semáforo... Eh lo ideal sería hasta de hecho cuando salgamos del espacio pues tratar de comunicarse con el director de tránsito sí, que, ya, que me extraña que le dé esa respuesta, respuesta. Ya, ya, ya, ya me comuniqué con el director de sí. tránsito y, y va a solucionar el problema. Pues, me extraña que le, que le hayan dado esa respuesta como dice el chofer de que no hay solución para eso es una respuesta radical que no creo que el director de, fra de tránsito Canela pues le haya dicho así sin más ni menos. Que por cierto se ha hecho mucho esfuerzo de ese departamento sí, sí. en la Hay ciudad. que decirlo, eh, eh, uh -huh. se ha señalizado correctamente. Y se los mismos semáforos se que estaban todos apagados. Se han de redirigido algunas vías sí, y los semáforos sí. se han puesto en secuencia. Sí, Cuestión sí. de que cuando te da el paso, por ejemplo en la sí. Salcedo, tú puedes llegar y ahora las calles que cruzan son el problema muchas veces que no se detienen o oh, hay accidentes. Sí, pero ya es un problema de irresponsabilidad de las vías, de que la gente no se detenga. Eh, pero... En relación a los hacia esta esta vía es una calle es una intersección muy transjudicial no solo porque vienen y entran y salen de la ciudad. Eh, o sea, es un punto de, de salida y de entrada a San Francisco de Macorís, Nagua y toda esa y zona mucho vehículo de carga tenemos también el entaponamiento que de alguna manera causa la universidad, que, en que ahora están en vacaciones, pero todos esos vehículos de estudiantes y maestros las rutas de y Guagua es un cúmulo de vehículos tú tienes ahí lo que ingresan a la ciudad que entran por la Bienvenido Fuerte Duarte y llegan a ese punto ahora también tú tienes los que vienen a ingresar de la parte de Nagua, sí. que van a ingresar también a la Bienvenido, pero también tiene los que están en la ciudad que van a salir hacia Nagua. Bueno, y y el, muchos vehículos pesados. Sí, sí. Eh, siempre hemos conversado aquí sobre este tema y sobre todo saber que nosotros tenemos como ciudad centro de la provincia de Duarte un flujo vehicular de, de ciudadanos circulantes que sí. son como se identifican aquellos ciudadanos que permanecen durante horas del día, haciendo labores, ya sea vendedores, ya sea de otros municipios, en bancos, en tiendas, en médicos, todo. Hasta las seis de la tarde hay un movimiento de ciudadanos circulantes que cargan mucho más las vías públicas municipales, conjuntamente con los ciudadanos locales. Pero me y eso se duplica en el día. Entonces, sí. la ciudad tiene que ser proyectada, primero conforme a esa realidad y de proyectarnos como ciudad centro de operaciones o de negocios, que eso es lo que nos llevaría a nosotros a, a buscar un desarrollo mayor si la viabilizamos. Por eso es importante que el ayuntamiento se ocupe de estos temas para que las entradas y salidas sean las más fluidas y la de menos tormento. Bueno, se entiende que a eso vendría la circunvalación, a resolver ese problema de pase, que entiendo que ahora mismo está parada. Eh, la, la parte que me, no es que me sorprende, sino que me extraña, es el tema de las multas que ellos dicen de las autoridades de la DGC. Pero yo casi ahí no veo a Met. O sea, son muy... Es que a veces, mucho, hay una MED por ahí. Ellos se esconden, me imagino. Y en el momento que el chofer ya está desesperado en espera, que muchas veces también nosotros tenemos muy mal cálculo de, del tiempo. Creemos que es una eternidad que tenemos ahí sí, y apenas segundos, son segundos, sí. entiende sí. No pasa, el a no me pasado. El el y yo el... lo que quiero es pasar. Lo, porque, lo agarra adelante la Porque muchas veces es que uno siente que, que el semáforo está fuera de control. Bueno, tenemos varios. Y quizás cruzan. ...y lo agarran a mí. Sí, así es. Vamos a ser partícipe de este comunicado que nos envía Telenor... ...de esta invitación que nos envía Telenor... ...nos invita a participar en el en lanzamiento del programa... ...Encuentro Electoral 2020... ...es decir que eso va a ir hasta el 2020... ...que tendrá lugar en el restaurante El Dorado... ...este jueves a las 8 de la noche... ...dicho programa pretende abarcar primero... Las primarias de los partidos y luego la campaña en sentido general. Será conducido por, por los periodistas Hidalmis Arias y Pedro Fernández. Ah, muy bien. En horario de 7 de la noche a 8 de la noche. En el canal 10 de Telenor. Un nuevo programa. Excelente. Encuentro Electoral Pero, 2020. Y nos invita para mañana jueves a las 8 de la noche en El Dorado a su lanzamiento. Esto se va a presentar todos los días de la, todos los días Francis de 7 a 8 en horario. Lo va a dirigir El Dalmi Arias y Pedro Fernández. Ya. Invita a Telenor. Muy sí. bien. Muy bien, vamos a, a una breve pausa y luego retornamos con los comentarios y todo el contenido que tenemos para ustedes. Vamos a la pausa. Bien, Carolina, Fulvio, amables televidentes, continuamos en De Mañana con este contenido. Me gustaría saber si tienes algún comentario, de Carolina, sí. del WhatsApp. Tenemos varios amigos televidentes que nos escriben, iniciamos con Samuel Núñez, que nos dice, Francis, si este país le hacen la prueba de alcohol y de droga a la mayoría de conductores, Ay, oye. Estuvieran todos presos. Ay, sí. Pero aquí, aquí, aquí hay lugares Ese, que lo venden en los autos. No, y esa es la, la, la percepción que tienen los ciudadanos de, de los que andan al volante en estos camiones y demás. Esther, desde el Madrigal, nos dice: Buenos días. Buenos nadie días. quiere matar a nadie. No, nadie. Sin embargo, las personas no tienen control, responsabilidad. Respeto ni amor por los demás Al usted agarrar un guía está arriesgando su vida y las de los demás No hay forma de parar esta situación Esto realmente da pena Les invito a pasar por las oficina de, de, la tribu, de la sirena Donde está el, la oficina de emisión de, de, de licencia sí, ah, okay. Para que vean los tipos de charla que se da para que las personas cambien... Sí, se le da una charla cuando usted va a solicitar su licencia y demás eh, a los, a las quienes solicitan. Tenemos Juan Carlos que nos dice, desde Cenoví buenos días. Hoy la Cámara de Cuentas dará el fallo de la auditoría a las 11 am en la Junta Municipal de Cenoví. Ah, ¿Qué dirá la Cámara de Cuentas? Tenemos el terminal 6495 que nos dice, señores... Sobre el asunto de, del semáforo, hay un semáforo que no funciona bien y los choferes están quejando, pero las mayorías de choferes ni respetan los semáforos y cruzan las luces en rojo. También sobre la seguridad, muchos carritos ni son seguros o faltan eh, el tema técnico de mantenimiento. Tenemos el terminal 4098 que nos dice, buenos días, excelente programa y sus comentarios. Muchas gracias. Desde los fieles City, dice él. Tenemos eh, también el 6053 que nos dice, miren ustedes, miren ustedes que están hablando de set Díganme al director que ponga un AMET en el semáforo. Al lado de la panadería Duarte está solicitando un semáforo al lado de la panadería Duarte. No sé en qué sector está la, Duarte. Eh, la panadería Duarte. Esa solicitud. Eh, ¿Cómo se hacen las solicitudes? Directamente al departamento, al director de, de tránsito. Sí, Cuando sí, las, sí, la, sí, la, sí. pero debe de ir alguna representación de la comunidad o del sector. Sí, sí, sí. Eh, debe de ser. Sí. Bueno, ahí están los comentarios de los amables televidentes y a modo general, y mira, de los varios whatsapp que leímos, la percepción de la ciudadanía en relación al tema de del volante, del manejo de la responsabilidad que debemos de tener es casi igual, entienden que hay un nivel de irresponsabilidad quienes van sí, sí. en los vehículos y todo esto se suma a las muertes de personas que no se supone que deberían de morir en estos... Más del 60% es, muy penoso. es por asunto bueno, de alcohol. en Aguayo <risa> en Aguayo el domingo a las 6 de la tarde o las 7 de la noche pasó un accidente sí, sí, sí. trágico ¿Te y fue un, un vehículo de transporte público y un carro privado, un vehículo privado. Uno se que pudo haber sucedido por, la guama. porque ellos la iba ir, la iban ambos en vías contrarias, es decir, que fue de frente. Mm. Buenos días, vamos a tomar vamos, la palabra. Okay. Buenos días. Buen día, buen día, buen día. Mí, no trae, buenos, día buenos días, buenos días. Buenos días, Carolina. Aunque las personas que escriben en el WhatsApp lo escriban mal, pronúncialo tú bien para que lo eduque. Es descifrando. No, <ríe> se <dice semáfalo. ríe> Sino semáforo. Semáforo. Sí. No, semáforo. ¿Semáforo? Es gracias. Gracias. gracias. Gracias, maestra. Ver, gracias, gracias. Eh, ya no se trata de juego, ah. pero el deterioro que muestra y, y la ausencia de trabajo preocupa a la población porque es un espacio, de hecho, ya perdió toda su esencia en origen, al parecer viene con una transformación importante, el parque Juan de Dios Ventura Simó, que erróneamente le llaman el parquecito del Alcoíris por su por la, ar, la arquitectura de su gazebo o de su garita, el gazebo que se debe decir, ¿verdad? Que Yo sigo centro... plan, planteando la idea, Francis, mantén la idea, que se debe de hacer ahí, ...en forma de ala de avión... ...una bella edificación... ...que aquí hay arquitectos que, que donan el diseño... ...yo estoy de acuerdo contigo... ...precisamente porque... ...Juan de Dios Ventura Simo fue el aviador... ...torturado, masacrado... ...por la tiranía y por Ranfis... ...a la muerte de este... ...valeroso piloto... ...fue producto de la... ...de que este utilizó un avión y transportó, y en su segundo viaje fue traicionado. Vamos a tomar la llamadita, buenos días. Buenos días. Buenos días. Este, yo no sé si Francis se refiere a, a, a también a un parquecito que queda cerca del cuartel, oye, pero es sí. una vergüenza la entrada de la ciudad, sí. qué vergüenza, también a Carolina. Que no se vergüenza que ella lo hace muy bien, se ha este, no, no. superado bastante. Claro. Los tres lo hacen muy bien. Así Muchas es que gracias. vamos acá a caer arriba al alcalde de estos parques para que no este, nos no, no llene de vergüenza esta cuestión. Sí. Pues gracias. Muchas gracias. Se ha dilatado, sí, el proceso Entonces, de reconstrucción de este Espero parque. que la alcaldía ya tenga a bien de iniciar, porque cada día que pasa se hace más costosa la obra y eso son de las cosas que nosotros debemos de advertir al momento de hablar y de plantear como administradores que una obra que se proyecte en el tiempo tiene costos marginales o tiene costos futuros o de un cambio de precio de los materiales. materiales que en este caso yo recuerdo que una funda de cemento andaba por los 2.65 y mantuvo un precio muy estable pero me dicen que hoy anda a los 300 Fulvio, ¿tienes alguna información de cuál es la situación de reconstrucción de este parque? No, no Nada Bueno, pues nosotros vamos a darle seguimiento porque ya incluso hay ciudadanos que quieren recuperar parte de los bancos que hay ahí que están tirados La alcaldía debe de ponerle un poquito de atención y recuperar esos elementos que son propios del parque Y bien se pueden reutilizar Muy Pero bien. no darle más tiempo porque se le va a poner más costoso al municipio y a la oportunidad que tenga el alcalde de, de solucionarlo. Y además, eh, lo, lo poco bonito que está, o sea, está sí, muy descuidado. Muy descuidado. Eh, nosotros hemos llegado ya a la parte final de su espacio de mañana. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus llamadas y por estar ahí pendiente a toda la información que le hemos traído. Fulvio, Francis. Feliz resto de día, que la pasen bien y nos vemos mañana nuevamente en De Mañana. Muy bueno.